La mirla común es una de las aves más comunes de los climas fríos, es la más grande entre las mirlas de Colombia. Su nombre en latín significa mila y el epíteto muscater hace referencia a su coloración negra. alrededor de 18 centímetros, chupico y patas son color naranja y sus ojos blancos, encima es gris pizarra oscuro, la cabeza negruzca con estrecho anillo ocular naranja, por debajo es oliva grisáceo pero su garganta es más pálida, el centro del pecho y abdomen son amarillo pálido, desvanecido o blanquecino, la coronilla, los lados de la cabeza y barbilla negruzcos, la garganta, el pecho y los lados grises oscuros. Similitud con la mila y blanca, que es más grande y completamente negro lustroso, con pico y patas amarillas, no naranjas. También es similar al sorosal montuno, que es café cálido por encima con ojos oscuros. Se distribuye entre los 600 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, principalmente por encima de los 2.000 metros. Se encuentra en el extremo norte de la cordillera occidental, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nea de Perijá y ambas vertientes de la cordillera oriental hasta los departamentos de Santander y Boyacá y mayor parte del valle del Magdalena hasta el sur del Huila. Habita principalmente en bordes de bosque montano y bosque de secundario. Se le ve frecuentemente en claros, áreas agrícolas, potreros, rastrojos, parques urbanos y jardines de clima frío. Alcanza el límite de vegetación arbórea en ambas estribaciones andinas y en los valles interandinos. Se alimenta en parejas o en familias, sobre todo en el suelo, aunque puede subir hasta el dosel. Toma frutos de Cepropia, Grisanthus, Malaviscus, Hipochaeris y especialmente bayas de melatomaceas. Es un gran dispersor de semillas, forrajea rebuscando entre la jarasca o en la vegetación para atrapar insectos y arañas. También consume lombrices de tierra, caracoles, serpientes, ranas, lagartillas y ratones. Existen registros de depredación de nidos de aves de menor tamaño. Su nido lo constituye una taza bien construida de raicillas y fibras vegetales relleno con hierbas. Se localiza en la horqueta de arbustos bajos en el sotabosque a una altura de 0.5 a 3 metros. Pone de de color verde azulado con manchas de café oscuras. Es una residente y sedentaria, bastante territorial, se muestra timiado en el sotabosque donde se mantiene usualmente cerca del suelo, en áreas abiertas es más confiada, canta muy poco en las madrugadas y en el resto del día emite llamados en una serie de granidos y chillidos, cuando canta se aleja paulatinamente del observador y es difícil de ver, salta en forma de resorte. Se detiene en actitud de alerta y agita las alas nerviosamente. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.